En nuestra nueva app hay viajes para todos los bolsillos. Descárgatela y comprueba desde cualquier lugar que con el nuevo diseño es muy fácil encontrar alojamientos al mejor precio, actividades, ganar dinero con tus reservas. Si te gusta viajar, lleva siempre en tu bolsillo la app de centraldereservas.com.